Hola, bienvenidos a nuestro video de señales 101, hoy veremos las transformaciones en la variable independiente, que en nuestro caso particular es la variable tiempo. Se pueden hacer tres tipos de transformaciones, inversión en el tiempo, desplazamiento en el tiempo y escalamiento en el tiempo. Empezó, entonces empecemos con estas variaciones. Como les mencionaba, las transformaciones que se pueden hacer con la variable tiempo es inversión que la queremos el día de hoy y desplazamiento y escalamiento la veremos en los siguientes videos. La variable tiempo se puede modificar en, en una señal, se puede retrasar una señal, se puede invertir una señal o incluso se puede escalar haciendo que se reproduzca más rápidamente o más lentamente. Eso suena un poco extraño. Y esas variaciones no se hacen en tiempo real es una señal que ya está grabada y se va a escalar a desplazar o a invertir ¿cómo sucede eso? eso nos pasa muy seguido cuando vemos un, un video se puede reproducir si levanto la mano en esa forma y si se reproduce en el, siguiente, en el sentido inverso bajaría yo la mano entonces se puede hacer con nuestro con nuestro reproductor de video o nuestro reproductor de audio. Veamos un ejemplo en particular. Aquí tenemos una frase palíndroma. Las frases palíndromas son las que se leen de igual forma, de izquierda a derecha que derecha a izquierda. En este caso sería, la ruta nos aportó otro paso natural. Si la leo al revés, la ruta nos aportó otro paso natural natural. Entonces, escuchemos el audio original de La ruta nos aportó otro paso natural. La ruta nos aportó otro paso natural. Y aquí en la parte inferior pueden ver cómo la señal se reproduce. Este es el eje tiempo y se está reproduciendo la voz de la persona que está hablando. Ahora vamos a escucharlo, cómo, se, cómo sonaría si se reproduce en sentido inverso. Y en ese caso la señal está invertida. Miren que este pequeño salto que es acá se ve aquí al inicio y el pequeño espacio que está aquí antes de que empiece se ve al final. De otra forma, aquí va entre 0 el tiempo y 5 y en ese caso iría entre menos 5 y 0 porque se invirtió nuestra, nuestra señal. Eso sería inversión en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la, la señal f de t, se invierte en el tiempo y simplemente a la variable t se multiplica por menos por 1, que haría menos t. ¿Cómo afecta eso nuestra versión de la señal? Esta señal es una exponencial creciente que arranca en menos infinito con un valor muy cercano a 0, o tendiendo a 0, pasa por 0 en 1. En y a, me a medida que crece el tiempo, esta señal va a crecer. Esa sería la señal f de t. Si le invierto en el tiempo, lo que va a pasar, el eje positivo, que está entre 0 y más infinito, sería la parte negativa. Y el eje negativo, entre menos infinito y 0, sería la parte positiva. Entonces, lo que está en 0, hacia o sea, más infinito, iría entre 0 y menos infinito. Y lo que está entre 0 y menos infinito, al, al invertir, iría entre 0 y más infinito. Esa sería una inversión en el tiempo. Matemáticamente se representa como f de menos t y gráficamente voy a girar con respecto al origen cero horizontalmente. Algo muy importante es que usualmente se tiende a confundir la inversión en el tiempo con la inversión en amplitud. Entonces, la señal f de t, si se cambia por f de menos t, se está... Tengo la señal de esa forma y la voy a invertir acá. Eso solamente es una inversión horizontal, que es una inversión en el tiempo, y la estoy invirtiendo con respecto a la abscisa, al eje vertical. Mientras que, si la multiplico por menos 1, la señal f de t se cambiaría por menos f de t. Eso sería una inversión en amplitud. O sea, tengo mi, mi señal de esta forma y la cambiaría a una señal aquí, Hacia abajo, está aquí y baja de esta forma. eso es una inversión en, en amplitud y la estoy reflejando con respecto al eje horizontal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Tengo una señal F de T. Si la invierto en el tiempo, esta señal que es creciente en el tiempo aparecerá decreciente en el tiempo y siempre con valores positivos. Si tengo la señal menos F de T, que es la que está aquí abajo, esta que siempre tiene valores positivos en amplitud, siempre tendrá valores negativos en amplitud. Aquí, en menos infinito, cercana a cero, y en más infinito, empieza a crecer. En ese caso, el menos infinito, cercana a seno, a cero, y en más infinito, empieza a, dec empieza a decrecer tendiendo a menos infinito. Entonces, se está invirtiendo en forma vertical. Nuevamente, esta que la invertimos horizontalmente, la tenemos acá. Si la multiplicamos por menos la amplitud, sería menos f de menos t. Si esas menos f, perdón, si estas f de, de menos t, menos f de menos t sería esta misma señal que la invierto en amplitud. Entonces sería siempre de valor negativo. Por lo tanto, a partir de f de t se puede hallar f de menos t, o menos f de t, o incluso menos f de menos t. Para concluir, repasemos los conceptos que vimos en este video. Las transformaciones de las señales en el tiempo, que hay tres, hoy solamente vimos uno, posteriormente vamos a ver las otras dos. Inversión en el tiempo fue la que vimos, cómo se cambia de f de t a f de menos t. Cómo sonaría una señal de audio invertido, dimos un ejemplo. Y finalmente, no confundir f de t con menos f de t. Son dos señales muy diferentes las que se producen ahí. Muchas gracias por su atención.